Hola amigos, como siempre les habla Rocío, un saludo muy efectuoso a todos los que nos reunimos en este espacio. Doy gracias a Dios por sus vidas y porque todos se encuentren bien con sus familias y amigos. Gracias por el respaldo al escuchar los audios. Me tienen muy feliz, les agradezco grandemente. Bueno, hoy saludamos a nuestro Señor Jesús. Señor Jesucristo, gracias por tu presencia y por tu Espíritu de verdad. Gracias, Padre Santo. Vamos a orar para comenzar. Todos unánimes, por favor, repitamos. Amado Señor Jesucristo, gracias por la liber liberación. Gracias por todos los regalos que nos das. Por la vida, por la paz, por la salud, por nuestro pan. Nuestro techo, gracias Señor por el gozo, por el amor que tú nos das, por tu cariño y comprensión, por tu nobleza, gracias Señor por ser nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro padre, hermano, familiar más cercano, nuestro maestro, nuestro pastor, reconocemos que eres el más hermoso de los hombres, por tu integridad, tu sencillez, tu santidad, tu humildad, tu grandeza, tu sabiduría. Gracias Señor por tu sacrificio, por entregarnos tu vida, por salvarnos, por rescatarnos de nuestra soledad y mediocridad en la que estábamos, por sacarnos de las tinieblas, por arrebatarnos del engaño y la mentira, por enseñarnos tus sendas, por purificarnos de toda impureza, por lavarnos de todo nuestro pecado, Gracias Señor por los recursos espirituales que has puesto a nuestro alcance, para ejercer la autoridad que nos diste y el poder, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a la verdad, nos avisa para que no pequemos contra ti, para no ofenderte, gracias Señor por los ángeles que has puesto a nuestro servicio, para ayudarnos a orar, interceder, interceder clamar, alabar y darnos fuerza cuando estábamos decaídos, cansados y sin aliento. Gracias, Señor, por la armadura de Dios que nos blinda contra los ataques de nuestros enemigos. Gracias, Señor, por los dones y talentos que nos das para avanzar mejor y más rápido en hacer tu obra. Gracias, Señor, por cuidar nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Gracias por tu conocimiento verdadero, tu sabiduría santa. Gracias Señor por las pruebas, por las luchas, por tu disciplina, tu fe, tu virtud, tu paciencia, tu afecto, tu piedad, tu dominio propio, tu testimonio. Gracias Señor por compartirnos tu Padre, por aceptarnos como hermanos, por interceder por nosotros ante Él, por ser nuestro, nuestro abogado cuando hemos fallado por levantarnos cuando hemos caído gracias Señor por consolarnos de nuestras derrotas cuando hemos fracasado gracias Señor por edificarnos y perdonarnos gracias Señor por tu bondad bueno y ahora nos disponemos a recibir tu mensaje Señor vamos a comenzar si nuestro Señor lo permite bueno y el mensaje que Dios tiene hoy para todos nosotros, los hombres, tanto hombre como mujer El título es, el mensaje de nuestro Señor Dios Todopoderoso a los hombres ¿A los hombres? Pregunta Bueno, vamos a orar más para entrar en el lugar de, de, de tu presencia Y el Señor me dice, entre paréntesis, diles que no es el nombre de una iglesia Cierra paréntesis para entrar en el trono de tu gracia. Y el Señor me vuelve a decir, abre paréntesis, tampoco es el nombre de otra iglesia, cierra paréntesis, donde podemos recibir tu palabra viva. Abre paréntesis, no es otro nombre de iglesia, cierra paréntesis, sino al lugar santo para recibir el oportuno socorro. Y dice el Señor, abre paréntesis yo también puedo ser sarcástico cierra paréntesis por favor repitamos todos unánimes juntos amado dios padre celestial padre santo señor jesús amado espíritu de dios venimos ante ti como tus hijos para santificar y glorificar tu nombre porque eres nuestro padre por medio de tu santo hijo tenemos entrada ante tu trono celestial. Padre Santo que estás en los cielos, junto con tu Hijo amado, reconocemos nuestra necesidad de ti y que y que ayer ya pasó, te necesitamos hoy nuevamente. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas y los errores que nos sean ocultos, pero que tú los ves. Refresca nuestra memoria y sácalos a la luz para poder ser, ser sinceros contigo. Nos despojamos de toda mentira y engaño, que nos haga pensar que no tenemos pecados o faltas. Señor, queremos serte fiel y sinceros, para no enojar ni entristecer tu santo espíritu. Renunciamos a nuestros pensamientos, a nuestros argumentos, a nuestras justificaciones, jactancias, a nuestras soberbias, a nuestros egoísmos. Renunciamos a todo sentimiento de prepotencia y altivez que quiera levantarse en nuestra alma contra ti, Santo Espíritu, pues tú aborreces al altivo y amas al humilde, enséñanos tu humildad, Espíritu Santo, hoy necesitamos que nos ayudes para hacer morir en nuestra carne, alma y espíritu todo concepto equivocado y engañoso que tengamos sobre nosotros mismos. Danos Señor el concepto tuyo sobre nosotros, renunciamos a todo orgullo, delirios de grandeza, a toda sobreestima, solo queremos tener el concepto equilibrado que debamos tener de nosotros mismos, la medida exacta que tú tienes para cada uno de nosotros, y si no estamos bien, por favor que tu Santo Espíritu nos diga, ¿Qué hay en nosotros que nos eleva nuestro ego o no lo disminuye señor tú eres nuestro creador tú nos formaste y soplaste aliento de vida en nosotros cuando formaste a nuestro antecesor adán y por el espíritu que le diste nosotros compartimos ese mismo espíritu pues nos has hecho descendientes de adán de abraham de isaac de jacob de david de ti señor jesús la simiente verdadera, la simiente santa, la vid verdadera, pues nos has injertado en ella, por acepta, acepta, aceptarte y creer en ti, por la fe y la gracia de, de tu perdón, nos adoptaste por, por tu gran amor, tú nos conoces como la palma de tu mano, a ti no te podemos engañar, por favor moldeanos a tu voluntad, de acuerdo a la estatura correcta del varón perfecto, el Señor Jesús. Permite que nos parezcamos más a ti. No nos dejes en nuestros propios juicios de nosotros mismos. Transmítenos tus perfectos juicios, que son perfectos y nos llevan a tu perfección. Queremos ser arcilla en tus manos para agradarte. Hoy queremos despojarnos de nuestra vieja manera de ser. Queremos menguar ante ti para que crees en nosotros un hombre nuevo, regenera nuestra manera de ser, conforme a tu voluntad, no permitas que nuestro crecimiento espiritual se estanque por no dejarnos regenerar por ti, levántanos Señor en el conocimiento verdadero del hombre nuevo que quieres hacer nacer en nosotros, Hoy, Señor, determinamos que queremos seguir tus pisadas, tu camino, que queremos andar como tú anduviste. Ser seguidores tuyos, Señor, ayúdanos, porque en nuestras fuerzas no podemos. No nos permitas volver atrás, Señor, no nos sueltes de tu mano. Enséñanos tus sendas de paz y justicia. Haz de nosotros un hombre y una mujer nuevos. Haz que tu Santo Espíritu nos levante de toda muerte espiritual y despierte del Espíritu que nos diste. Haznos hombres espirituales para poder dejar de ser carnales. Sálvanos de nosotros mismos para entender y amar tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, y el Señor dice... Buena cosa han pedido, dice el Señor. O buena cosa habéis pedido, dice el Señor. Dice, yo hablo así. <ríe> oh, mis queridos hijos, qué hermoso lo que me pedís. Me alegráis mi espíritu y mi corazón. Cuando menguáis ante mi santo espíritu. Si decís, sí, decís bien, porque mi corazón se derrite ante el que se humilla ante mí, pero aquel que me desprecia yo le miro de lejos, porque más sabiduría tiene aquel que reconoce su ignorancia que aquel que se enaltece. Y si no, y si no yo os pregunto, ¿qué sentís cuando alguno de vuestros hijos os avergüenza? Eso mismo siento ante mis hijos que se presentan ante mí como si fueran perfectos y me buscan cada día como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí, ¿no saben que mi, que mi Santo Espíritu no puede morar en el pecado?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 y ahora yo os pregunto, ¿a quién creéis que me refiero con lo que os digo? No, no pensáis en nada diferente, de que el único que cumple todos esos atribu atributos es mi Hijo amado Jesús. No os estoy hablando de actitud mental positiva, que si piensas lo bueno atraes lo bueno, no, no os confundáis. Os hablo de mi Hijo Jesucristo. Os invito a pensar en Él, en mi Santo Espíritu, y estaré con vosotros, y os llenaré de paz. Os digo, no os conforméis a las costumbres de este siglo, ni hagáis lo que veis hacer a otros, por seguir sus tradiciones, porque si queréis seguir mis pisadas sabréis que mi Santo Espíritu no entrará en lugares que no me glorifiquen. Si me amáis, deberéis entregar vuestra vida, como yo lo hice en la Cruz del Calvario que di hasta la última gota de sangre y no hubo un centímetro de mi piel que no fuese herida. Por eso, si queréis devolveros, lo podéis hacer cuando queráis. Acordaos cuando os advertí que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio la ganará. Os digo, mi camino no es fácil pero es el mejor y el único, que os conducirá a mí, os digo, mi vida no es tan placentera como la vuestra, pero os digo, es la verdadera vida, llena de abundancia, mi verdad es libertad, porque mi verdad os hará libres, y donde está mi espíritu santo, allí hay libertad, en cambio, vuestra verdad es temporal y os esclaviza, si todas, si, ¿Todavía estás, estáis ahí <ríe> y queréis seguirme? Os digo que será duro el camino, pero no temáis, estaré siempre acompañándoos. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Lo que sí os puedo decir es que os llenaré de paz en medio de la tormenta. Os daré mi pan y mi vino cuando tengáis hambre y sed, y os saciaré os regocijaré con mi Santo Espíritu y vendremos a ser morada con vosotros os digo también el agua que sale de mi fuente os quitará la sed de verdad y no volveréis a tener sed jamás cuando estéis cansados os levantaré os llevaré en mis brazos, en mis brazos y nunca más os sentiréis solos mi Santo Espíritu os enseñará a adorarme a orar a velar y a ayunar. Cuando yo esté contristado con vosotros, Él intercederá por vosotros con gemidos indecibles. A mí y a mi Padre, para que os escuche, y logrará estremecer mi corazón, y volveré y os perdonaré, y os daré mi amor para que podáis reconocer vuestros pecados, arrepentiros y volver a comenzar. Si me buscáis cada vez, siempre estaré con vosotros, seré vuestro amigo y confidente, y juntos planearemos vuestras vidas para que me sirváis. Os ejercitaré con los dones y talentos, os enseñaré cómo usarlos, y os prometo una vida muy abundante, llena de propósito y mi conocimiento verdadero, práctico experimentaréis mi sabiduría de lo alto cantidad de frutos de mi santo espíritu y festejaremos con gozo cada vez que arrebatemos las almas para presentarlas a mi Padre y nos gozaremos grandemente y cuando sea mi retorno vendré y si aún estáis en mi fe esperándome os transformaré para llevaros conmigo a la morada de mi Padre la que estoy preparando con mi Padre para la eternidad, donde tendréis un lugar reservado para cada uno y reinaremos por los siglos de los siglos y enjugaré toda lágrima de vuestros ojos y no os volveréis a experimentar y no volveréis a experimentar dolor ni tristeza, porque las primeras cosas habrán pasado y ahora hago cosas nuevas nuevos cielos y nueva tierra, porque donde yo habito todo es verdad, vida, justicia y gozo. Bueno, entonces Señor, nos disponemos a tu enseñanza, a tu conocimiento verdadero. Reconocemos que no sabemos nada del camino, que palpamos como ciegos y andamos a tientas como sin ojos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 y se cubrió de celo como de manto Podemos verificar este, este? en Isaías 59.1.21 Reina Valera Y dice el Señor, este es mi pacto, mi palabra Nunca faltará en ustedes y sus hijos y nietos Desde ahora y para siempre Y dice el Señor. Bien habéis dicho, habéis hecho cuanta maldad habéis querido, pues has hecho pacto con hombres y con hombres que habéis creado con vuestras propias manos, para provocarme a ira y seguís las costumbres y las tradiciones de todas las naciones, ol olvidando mi advertencia, que no negociaras con ellos. Ni firmaras contratos ni acuerdos, tampoco que aprendieras sus estrategias, métodos y conocimiento de hacer las cosas. Porque seríais como ellos, ciegos porque ni pueden ver, sordos porque no pueden oír, mudos porque no pueden hablar. Pero yo anularé vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme.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 Muchos de vosotros pensáis que vuestra vida os pertenece y no tendréis que rendir cuentas a nadie, pero yo os digo que aún en estos días voy a hacer una operación, sí, una obra extraña, para despertar nuevamente vuestra admiración. Porque vosotros de labios me honráis, pero vuestro corazón está muy lejos de mí, porque vuestro temor no es más sino mandamientos, doctrinas de hombres, que os han enseñado y no queréis venir a mí para poder deshacer vuestras obras. Y decís: Yo no sé a qué se refiere, yo no peco, solo cometo algunas fallitas, pero me arrepiento todos los días. Pues os digo: Os conozco a cada uno de vosotros y sé lo que hacéis cuando estáis solos. Sí, Sé que algunos de vosotros os habéis vendido por dinero, con contrataciones de Mitra y Hermes. Otros revolvéis mis palabras con versos y poesía, estudios de Homero. Y jugáis y veis toda clase de juegos que os inspira ese Dios que no ve. Otros celebráis fiestas paganas dirigidas a la adoración del sol. Pero creéis que, que es a mí... Algunos os deleitáis a solas con placeres de la carne, inspirados por él, entre comillas, pan, cierro comillas, y no es pan llamado Ezequiel, cierro comillas, idiógenes. Sí, os voy a hablar en tono irónico, porque vosotros sois muy cínicos y os habéis burlado, pues yo os digo, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído, de parte mía está anunciada, estad atentos, y a vosotros, varones burladores, que gobernáis a, a todos estos pueblos y naciones, por cuanto habéis dicho, Pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seúl. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Porque nos protege Zoroastro, entidad espiritual del contrato que hará valer nuestro acuerdo. ¿Sí o sí? Os dije que no callaría más. Y como vuestros profetas y pastores están sordos y mudos y dormitando todo el tiempo, me toca hacer la obra yo mismo, y os digo, no estoy contento con vuestro comportamiento. Porque habéis preferido decir a vuestros videntes no veáis, y a vuestros profetas no nos profeticéis, lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras... Dejemos el camino, apartémonos de la senda, quitemos de nuestra presencia al Santo de Israel, con nuestras buenas decisiones, apoyados en la sabiduría de Faraón y Egipto, y con los príncipes de Soán y los embajadores de Janes, tenemos más que suficiente, yo os he escuchado, pues yo os digo, hay de aquel que se apoya en la fuerza de Egipto y pone su confianza en carros y jinetes porque son muchos y se cubren con cubierta no de mi espíritu y consultan sagradamente a divinos, magos y hechiceros o a conocimientos basados en la astrología, la falsa ciencia, la magia de Circe y ofrecen cultos sacrificando inocentes y pasando por el fuego sus hijos rindiendo culto en Tofet y para profetizar, se valen de las trías, y ponéis vuestra fe en Zeus, mi imitador, y Hermes, el tramposo. Porque mejor, ¿Por qué mejor no os decidís de una buena vez a tomar mi camino recto? ¿Y dejáis que os libere de todo pecado que os asedia? Y venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y os haré descansar, y compraréis de mí leche, vino, pan sin dinero. ¿No entendéis que mis caminos no son vuestros caminos? ¿Que mis caminos son mejores que los vuestros para daros el fin que esperáis? Tomad ejemplo de tiempos antiguos de los hombres que tomaron el camino incorrecto. ¿Cómo fue su fin? Por tomar consejo de Onri, Sinri y Akat. ¿Acaso ignoráis su fracaso? pues vosotros no entendéis que en estos tiempos se han intensificado más esas prácticas y mis profetas profetizaban para estos tiempos. Pero habéis dicho, en estos tiempos no vendrá profeta, el, el último profeta ya pasó y los milagros eran tiempo de los apóstoles y de Jesús. Ahora no, solo por la palabra seremos limpios, solo por mi intelectualismo. Solo por mis costumbres traídas del oriente y de agoreros, que están por, por todo lado, y por vuestra falta de conocimiento, os podéis perder. Por eso os digo, buscadme y reconoced vuestra iniquidad y rebelión, porque esto ha hecho división entre vosotros y yo, y vuestros pecados han hecho que esquive mi rostro para no miraros. En cambio, si os volviereis a mí, dejando de estar de aquí para allá y de allá para acá, porque así dije, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Y sé que casi todos estaréis pensando, ¿qué quiso decir con todo eso? No entendemos, háblanos claramente. Pues os aconsejo a los que queráis mi verdadero pan, mi vino, no alterado, mi agua pura, que así como os dedicáis horas y horas a buscar en la cajita de colores lo que os deleita, usad esa misma para buscar las palabras que os dije, y os diré a cada uno de vosotros, personalmente, sí, individualmente, cuál es vuestra fallita, para que no para no avergonzaros ni destruiros, porque cuando os quiero corregir e y enderezar, os volvéis como mantequilla derretida, y os escurrís de mis manos, y no me dejáis disciplinaros como a hijos, pues si me consideráis vuestro padre, no me seáis hijos rebeldes y necios, sino hijos sabios que juiciosamente os escudrinan, os escudriñaréis y reconoceréis en qué estáis fallando así como soy vuestro padre cariñoso debo ser vuestro padre que os disciplina para reprenderos y si en verdad me amáis no dejaréis caer a tierra mis palabras sino que os arrepentiréis de todo vuestro corazón de, de toda vuestra maldad y tendré y vendréis a mí como el hijo pródigo y yo recibiré, os daré nueva vestidura, un anillo, y haré con vuestro hermano fiesta para celebrar con mis hijos, que estaban perdidos y hoy los he hallado. Hijos, los que me conocéis, hijitos, y habéis estudiado mi palabra, os hablo sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestiné antes de los siglos para vuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado a mi hijo por eso cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que yo he preparado para los que me aman Isaías 64 4 buscad esa concordancia pero solo las reveló a vosotros por mi espíritu. Pero solo las revelo a vosotros por mi espíritu. Porque mi espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de mí mismo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció mis cosas sino mi espíritu. Y vosotros no habéis recibido el Espíritu del mundo, sino mi Espíritu Santo, que proviene de mí, para que sepáis lo que os he concedido. Lo cual también habláis, no con palabras, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña mi Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de mi Espíritu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 bueno hasta ahí fue el mensaje del señor ahora pues eh, nos vamos a disponer para hacer una liberación o reprensión sobre el tema que el señor nos ha manifestado gracias mis hermanos no se vayan a ir todavía eh, segui seguimos seguimos en, en audio